Carolina del Principio es un municipio de Colombia localizado en la subregión norte del departamento de Antioquia. Limita por el norte con los municipios de Angostura y Guadalupe. Por el este con el municipio de Gómez Plata y por el oeste con los municipios de Santa Rosa de Osos y Angostura. Su cabecera dista 102 kilómetros de la ciudad de Medellín. Capital de Antioquia. Recibe su nombre en honor al príncipe Carlos, hijo de Carlos III, entonces heredero de la Corona de España. Fundación 1787. Creación de municipio 1814. Fundador Pedro Rodríguez de Cea. Apelativo Jardín Colonial de América. El municipio cuenta con seis veredas claritas la vega la granja la camelia la herradura y tenche. está comunicado por carretera con los municipios de angostura guadalupe gómez plata y santa rosa de osos historia fue fundado el 1 de enero de 1787 los territorios de carolina del príncipe estuvieron poblados antes de la llegada de los conquistadores españoles por la etnia indígena de los Nutaves que se extendían entre los circundantes ríos Porce y Río Cauca. Describierto en la región los Valles de los Osos y Cuivá por el capitán español Francisco Vallejo, compañero de Jorge Robedo desde mediados del siglo XVII, los capitanes Pedro Martín de Mora, Felipe de Herrera, Pedro Gutiérrez Colmenero, Juan Jaramillo Andrade y otros recorrieron el territorio que hoy hace parte del municipio de Carolina del Príncipe, donde descubrieron ricos yacimientos de oro. En 1785 el gobernador de la provincia comisionó a sus funcionarios para que fundar poblados en estos territorios. Bajo esta medida el oidor Juan Antonio Mon y Velarde ordenó la fundación de las poblaciones de San Luis de Góngora y Arumal, San Antonio y Fante, Don Matías y Carolina del Príncipe en 1788. Muchos colonos llegaron entonces a estas regiones en busca de los ricos yacimientos auríferos procedentes de Marinilla, Río Negro, San Pedro de los Milagros, Medellín y Santa Rosa de Osos. Específicamente a Carolina del Príncipe, se salió esto en honor al Príncipe Carlos, hijo de Carlos III de España y heredero del trono de España. <música> en 1801 fue creada la parroquia en lugar de manos del obispo payanés, velarde y justamante y se nombró como primer párroco el presbítero Casimiro Tamayo. <música> Desde ese entonces se empezó a conservar aquí la devoción a la Inmaculada Concesión a través de la Virgen Conchita de Carolina. En 1814 Carolina del Príncipe es heredado a la categoría de municipio. Cuando finalizaba el siglo XVIII y se agotaban los recursos auríferos de la región Muchos mineros partieron a otras regiones y los que quedaron se dedicaron a la agricultura y al transporte de productos agrícolas y a mercancías por los diferentes caminos y trochas de Antioquia. Es entonces cuando se reemplaza la minería por el ganado, mular y vacuno. Nace también la actividad del transporte, naciendo así la arriería. Esta fue considerada como la principal actividad económica de los carolinitas hasta aproximadamente la década de 1950. Posteriormente con la industrialización, la herrería dejó de ser una actividad lucrativa no solo para este distrito sino para los antioqueños en general. Acabado este renglón, los habitantes de la región se dedicaron de lleno a la explotación agropecuaria y especialmente a la lechería. A partir de 1927, la región inicia el desarrollo de sus recursos hídricos con la construcción gradual de embalses hidroeléctricos entre 1927 y 1985. El municipio es conocido en Antioquia por ser el lugar de nacimiento del cantante Juanes, habiendo erigido una estatua suya en el parque principal en 2007. Además se celebra en el mes de octubre el Festival de los Balcones, donde los habitantes del pueblo decoran y adornan estos premiándose el mejor cada año. Posee además un gran potencial ecoturístico gracias a su riqueza natural y los embalses hidroeléctricos de troneras y miraflores, que lo han convertido en destino de caminantes y ecoturistas aventureros. Gracias por tu visita al canal, vuelve pronto.